Ahora vamos a ver algo que está extraído de aquí, la España de los templarios. Ya sabéis que algunas veces hemos dado pinceladas sobre los templarios, que eran conocidos como los soldados de Cristo. Y mirad este caballero templario de Priaranza del Bierzo. Esto es aquí en España. Esto que veis es un tronco. Y esculpido en el tronco está precisamente este personaje de los cruzados. No sé si vosotros habéis visto una película de Indiana Jones, donde precisamente uno de los guardianes de ciertas cosas es alguien muy parecido a este señor. Claro, es que todos iban así. Pero que recuerda que es un guardián. ¿Guardián de qué? Bien, está en un camino ...que era transitado y que parece ser que iba a unos lugares especiales... ...donde se hacían ciertas cosas... ...que ya os podéis imaginar que precisamente no eran muy divinas. Mirad cómo curiosamente además... ...por encima de su cabeza hay en la talla del árbol... ...un detalle muy interesante. ¿No veis una conocida como estrella de David? Con el número 13 dentro... Y además, justo debajo a la derecha, el número 31, o sea, el 13 invertido. Curiosamente, si sumáis 1 y 3, 4, y 3, 7, y 1, 8, el 8 era el número destacado para ellos, que ellos, eh, ya sabéis, que eran los, eh, los que instigaron y, y, y trabajaron para la construcción de, de las catedrales góticas, que se basaban precisamente en el número 8, con esos campanarios que terminaban siempre en ocho puntas, etcétera, etcétera. Símbolo del universo, del cosmos, del todo. En lo cual ellos, precisamente, se centraban. Además, bien, ya sabéis que siempre muy asociado al culto a ciertas vírgenes. ¿no? Lo curioso de esto, veremos cómo además hay más fotografías que aparecen en esta página de los cruzados... No sé si aquí percibís algo. Hay una imagen que no hemos entrado aquí, pero si os dais cuenta, esto es un Cristo crucificado, pero ya veis que esta vez aquí la cruz no es en brazos totalmente horizontales, sino que forma una Y. Esto es lo que, si vosotros hicieseis un trazo único sacando la imagen veríais como si fuera la pata de una oca, ¿verdad?, la pisada ¿eh? de, de una oca. Pues bien, ya sabéis que la historia remonta que de ellos también, parece ser, que fueron los iniciadores del juego de la oca, porque todo esto tenía una simbología muy especial, muy esotérica, que a nosotros nos ha llegado como un jueguecito y ya está, parece muy inocente, y detrás había toda una serie de enseñanzas, todo esoterismo puro. En, en otra instantánea que salía en esta misma página, precisamente se veía esta silueta de esta Y con un palo que, que evidentemente sube también en, en vertical, en medio, en rojo, porque era un signo. Y aquí también algo relacionado con ellos, con los templarios. Ya veis, en este rosetón, la estrella de cinco puntas por delante, pero también la estrella de cinco puntas por detrás, invertida. La cual cosa ya denotaba precisamente una adoración, no a las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Más tipo de vitrinas. Yo no sé si... La parte del medio recuerda algo. Nos tendríamos que trasladar a la primera de las conferencias dedicadas a esta serie sobre puertas dimensionales, donde mostramos algo de un documental, no sé si lo recordáis, que ha sido muy seguido, y que vimos que había unas ciertas formas geométricas que para ellos querían decir mucho, y que venían a ser precisamente... ...bastante parecido lo que veis en esta zona del medio. Y aquí tenéis la talla del árbol... ...más ampliado... ...y no sé si os dais cuenta también a la izquierda... ...¿qué aparece? Una media luna. Ya sabéis que precisamente parece ser que los eh, caballeros templarios... ...cuando estuvieron en las zonas de Jerusalén... ...tuvieron mucho contacto con la parte esotérica del mundo islámico, donde el espiritismo también eh, iba muy fecundo, y que se dice de que unos a otros se complementaban cruzándose conocimientos de lo más esotérico posible. La media luna, ya sabéis de quién es signo, ¿no? De los pueblos islámicos. Pero ya veis... Sobre la estrella de seis puntas hemos hablado ya alguna vez, evidentemente no es cosa divina, sino todo lo contrario. Y sobre el 13, bueno, será que no hemos hablado veces, ¿verdad? Pues bien, antes de terminar eh, pasando a un testimonio, vamos a introducir un vídeo. Es un vídeo... ...que dura unos dos minutos y poco... ...precisamente donde se ve... ...cómo está ubicado este caballero templario en el árbol... ...vamos a entrar en este vídeo... Bien, ya habéis visto en el vídeo que era todo de lo mismo, pero ya veis que está justo al lado de, de una carretera, un antiguo camino. Algún día podríamos hablar sobre los caminos eh, tan esotéricos que, que transcurren desde muchas partes, mmm, que van en una sola dirección, como podría ser el Camino de Santiago. ¿Qué hay detrás del Camino de Santiago? Si verdaderamente es algo tan cristiano, ...o realmente lo que había era el paganismo más absoluto. Bien, quizás algún día podremos tratar también sobre ese tema. Pero ya veis que precisamente todo este tema que está trayendo a tantísima gente... ...el tema templario, el tema de esas cosas escondidas... ...y esos grandes conocimientos que tenían, etcétera, etcétera... ...son tan embaucadores, tan llamativos... ...que están arrastrando que mucha gente quiera conocer esos secretos que ellos tenían y se involucren precisamente en los pasos del esoterismo. Una vez más, Satanás sabe cómo entrar a las personas y sabe que estas cosas que atraen son la mejor arma suya para entrar hasta donde haga falta.